Solo segundos de inaugurar el parador fotográfico de Sosúa. Te bendecimos, Señor Padre Santo, por cuya palabra y poder fue hecho todo y por cuya donación recibimos todo lo necesario para nuestra subsistencia. Te pedimos por este, que hoy inauguramos este parador fotográfico para que todos aquellos que nos visiten y pasen por aquí, pueda hacer una parada y sacar su foto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Por siempre, ahí recibe en este momento la para cortar. Con el de todos ustedes, el Salvador uno de los más hermosos, El municipio de Sosúa es parte de los nueve municipios de la provincia de Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana. Y este es un parador fotográfico que fue inaugurado ayer y se considera ya que es uno de los paradores fotográficos más hermosos de toda la República Dominicana y del mundo. Yo estoy maravillada con este parador porque está bellísimo, algo que Sosúa verdaderamente va a apreciar bastante porque hace la gran diferencia. Esta es en la entrada prácticamente de en nuestro municipio y con todas estas luces y este parador tan bello y esos colores que nos identifica a nosotros, nos identifica como, como gente alegre, como gente así cálida. Nos sentimos felices satisfechos porque esto es una fortaleza para la oferta básica y complementaria del municipio de Sosúa. No, estamos muy maravillados y complacidos porque sabemos el esfuerzo que costó y el deseo del alcalde, así como cada una de las autoridades que han sido parte de que hoy tengamos tan, tan bonito trabajo y algo que destaca a Sosúa sobre muchos otros paradores fotográficos. Es espectacular, parece un pedacito de Dubái, de tan hermoso que esto está. Gracias al Señor por mandar un alcalde que tiene visión y un séquito que le acompaña, que lo apoyan. Y por eso estamos brillando hoy y seguiremos brillando. Sosúa, un paraíso. Pero yo he recorrido toda la República Dominicana y no he visto realmente otro más bonito, más mejor parecido que este. Es importante ratificar. Nuestro compromiso con Dios y con el pueblo. Esta obra, con una inversión de 4.017.033.70, este presupuesto lo dedicamos y lo invertimos como un suero, gota a gota, cuidando cada detalle y cuidando cada peso que le pertenece al municipio de Sosúa. Por eso hoy aquí hay resultados con poco recurso hicimos una obra que he considerado el parador más hermoso de la República Dominicana. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes en este hermoso día, que con un poco de lluvia, pero hemos podido echar para adelante en esta hermosa inauguración. Pero no sin antes quiero mencionar y compartir los méritos con mi compañero y colega, el arquitecto. José Alberto Pérez Valdera, que junto con él pude dar vida al diseño de lo que sería este parador. La idea principal de este parador fotográfico surge como una analogía a lo que sería el emblema del municipio de Sosúa, la esencia que compone este pueblo. Tres pilotes se levantan simbólicamente, acompañando cada uno de los escalones, como soporte del parador haciendo simbología al antiguo puerto de Sosua en su costado emerge una figura que hace alusión al sol con sus degradados al sol que sale al amanecer apoyado sobre las olas que se representan como una ondulación detrás de lo que es el nombre de Sosua olas que son las olas que todos los días llegan por la mañana en nuestras hermosas playas cada letra de este hermoso parador está revestida por los colores tropicales que los identifican como un centro turístico, un punto, un paraíso en este Caribe. Al final, estas olas abrazan estas letras y hacen esta hermosa composición. De corazón, espero que este proyecto forme parte como una influencia enorme en el turismo de Sosúa, sobre todo, que se pueda convertir en un ícono de esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Esto está espectacular, muy hermoso, la tradición de Sosúa. Como puede ver, las, lo que nos caracteriza a nosotros lo tropical, el mar, las aguas, las flores. Está precioso, un lugar acogedor para disfrutar en familia. Perfecta. Está muy linda, muy linda, hermosa. Estamos aquí muy, muy feliz y alegre en esta noche. Con la inauguración de este muro bienvenido a Sosúa. Nos sentimos muy felices porque acompañamos como equipo al alcalde Wilfredo Livencia a llegar sí. al ayuntamiento. Y como joven, me siento muy feliz de que las promesas que él, que él hizo junto con nosotros, que fuimos parte de su equipo, se estén sí, realizando. Sí, sí, sí, sí. El parador fotográfico de Sosúa es una obra que hace años el pueblo la estaba esperando y fue construida por la gestión del alcalde Wilfredo Olivense a un costo aproximado de 4 millones de pesos. Según él explicó durante el acto de inauguración, esto fue creado con toda la austeridad. Cada centavo fue medido y calculado para que se pueda hacer tantos detalles como este que se hizo. No es solamente una letra de cemento, ...como la mayoría de paradores fotográficos. Estas letras que están pintadas con esos vistosos colores... ...fueron hechas en acero inoxidable. Este mirador fotográfico está diseñado para todo tipo de personas... ...incluyendo personas que por alguna necesidad... ...tienen que andar en una silla de rueda. Hay una parte que se puede subir con silla de ruedas de ambos lados... ...y también aquí mismo en el parador... Hay una parte que la gente puede subir en silla de ruedas para que no haya nadie que no pueda utilizarlo y disfrutar de una belleza como esta que se ha construido aquí en el municipio de Sosúa. I think it's a beautiful job that everyone's done. All the hard work from the local people that were put into this project. It really came together nicely and it shows a credit to the people of the town. El municipio de Sosúa Enclavado en la costa norte de la República Dominicana, provincia de Puerto Plata, se encuentra feliz porque ya puede disfrutar del mejor parador fotográfico de la República Dominicana y del mundo.